Amigos, amigas televidentes, muy buenos días, como siempre, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a, tra a través de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Y un saludo también especial a las personas que nos miran en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, en fin, en todas partes del mundo a través de www.elciudadano.gov y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. En el marco del diálogo nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con representantes de la CONAI. El gobierno nacional impulsa la gran vía agropecuaria, con el objetivo de poner al campo como pilar fundamental para el desarrollo. Ecuador espera incrementar las exportaciones de crudo una vez que se levante el techo de producción de la OPEP. Y en lo internacional, primera visita oficial de un jefe de gobierno de India a Israel. Iniciamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, otorgó el indulto a Tomás Felipe Gimpiquit, quien enfrentaba una pena de un año de privación de libertad. La sanción fue impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Morona, Santiago, por la comisión de un delito tipificado y sancionado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. El decreto 56 emitido la tarde de este martes le otorga el perdón de la pena impuesta al ciudadano Jimpiquit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 en la que hemos podido analizar algunos de los proyectos fundamentales en los que se requiere la obvia articulación entre gobierno local y gobierno nacional. También hemos tocado algunos aspectos de orden político, como es obvio. Como ustedes saben, yo presido el movimiento Acción Regional por la Equidad, ARE, que es un movimiento que trabaja dentro de la línea ideológica de la equidad. Y Esa es la razón por la que hemos venido apoyando este proceso de cambio en el país que se ha denominado Revolución Ciudadana. De manera que, en primer lugar, las preocupaciones que tocan a la ciudad, que por voluntad del pueblo me toca administrar, y en segundo lugar también las inquietudes de carácter político que hemos creído necesario tratar con el señor presidente de la República. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, durante su informe semanal indicó que continuará con su llamado al diálogo con diferentes actores políticos. Además, señaló que en este mes de julio se remitirá a la Asamblea Nacional la forma presupuestaria. Queridos compatriotas, Durante su informe semanal denominado El Gobierno Informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que hasta el próximo 28 de julio, el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria de 2017. En esta proforma están los objetivos que nos hemos planteado, así como el de reducir paulatinamente el déficit fiscal. Se remitirá también a la Asamblea la programación presupuestaria con la proyección de las grandes líneas del presupuesto general del Estado para los cuatro años de mi mandato. Asimismo, el Jefe de Estado adelantó que hasta el 14 de julio será presentado el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Aseguraremos los recursos para los programas de gobierno, en especial, con especial énfasis del Plan Toda una Vida y de la Minga Nacional Agropecuaria. Para ello hay una adecuada planificación de la inversión y del gasto público, acorde a nuestros ingresos. El gobernante señaló que en los primeros días de agosto arrancará el plan Casa para Todos y se iniciará el depósito de pensiones a los primeros 5000 beneficiarios de la misión Mis Mejores Años, destinado a adultos mayores. Contamos ya con la planificación, los recursos necesarios y toda la voluntad para hacer de este plan una realidad de forma inmediata. En el marco del diálogo nacional, el presidente Moreno enfatizó que continuará con dicho proceso sin abandonar los principios de la revolución ciudadana. Debo decirles que este diálogo tiene un único objetivo, alcanzar un acuerdo por el Ecuador con unidad y reconciliación. Somos un proyecto revolucionario que inició hace 10 años y que está en permanente evolución. En cuanto a su estilo, en cuanto a sus formas, lo que nunca cambiará es nuestro profundo compromiso por los más pobres, por nuestra soberanía, por una economía más inclusiva, por un país que sea un país de oportunidades. No abandonaremos nunca, vuelvo a repetirlo, nuestros principios progresistas y revolucionarios. En este sentido, la esposa del primer mandatario, Rocío de Moreno, se reunió con las cónyuges de prefectos y alcaldes para presentarles el plan de vivienda Casa para Todos, el cual tiene como meta entregar casas dignas a personas quienes subsisten en situaciones de extrema pobreza. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 como primera etapa. Yo creo que el trabajo conjunto, hombro a hombro y mancomunado, logra muchas cosas y puede cristalizar este sueño que es casa para todos. Cambiamos de tema. En un conversatorio con medios, el ministro de hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que se están pagando las deudas a proveedores de Petro Amazonas. Además, dio a conocer las perspectivas del país en este sector hidrocarburífero.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 Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, impulsa la gran minga agropecuaria con el objetivo de poner al campo como pilar fundamental para el desarrollo. Las autoridades proponen varios ejes de trabajo para alcanzar esta meta en un plazo de cuatro años. La entrega de títulos de propiedad para que los agricultores obtengan créditos, kits con semillas, riego, seguro agrícola y ganadero, entre otros, son los ejes planteados por el Gobierno Nacional que guiarán la ejecución de la gran minga agropecuaria para alcanzar un desarrollo íntegro de los sectores agrícola y pecuario en un plazo de cuatro años. Se tiene previsto entregar 300.000 escrituras a los agricultores para garantizar la propiedad de las tierras. Además existirán microcréditos inmediatos para fertilización, control de plagas, enfermedades y alimentos. También se entregará un millón de kits subsidiados de semillas certificadas y agroinsumos y se apoyará a las organizaciones campesinas que produzcan semillas y abonos. También se plantea el riego tecnificado para 60.000 nuevas hectáreas de cultivo, la asignación de un incentivo económico hasta el 75% de la inversión en riego. Asimismo se propone la ampliación del seguro agrícola contra riesgos de los cultivos y el ganado, además de un aumento de la pensión del seguro social campesino. Otra propuesta es el financiamiento para la compra o renovación de maquinaria y equipos. La Gran Minga Agropecuaria es un plan del gobierno nacional que busca fortalecer al sector agrícola y pecuario para que sea un pilar fundamental en el desarrollo del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que Ecuador se encuentra nominado en 26 categorías en los World Travel Awards, denominados los Oscar del Turismo. Usted también puede apoyar al país con su voto. ¿Cómo hacerlo? Se lo contamos a continuación. Por la excelencia de sus destinos y empresas turísticas, Ecuador se encuentra nominado en 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards, importantes reconocimientos denominados como los Oscar del Turismo. El Ecuador cuenta con varios destinos en las cuatro regiones, por lo que se le denomina el país de los cuatro mundos. A esto se le suma la calidad de servicios que presta el sector turístico público y privado, lo que ha permitido que se destaque como potencia turística. En 2016 el país recibió ocho galardones en los que se destaca como destino verde de Sudamérica, destino líder de viajes de negocios, el tren más lujoso de América del Sur mientras que Quito ganó por cuarta vez consecutiva el título de destino líder de la región, consolidándose como un sitio privilegiado para el turismo. Si usted desea apoyar al país, puede ingresar a la página web www.worldtravelawards.com slash vote, registrarse y escoger las categorías a las que Ecuador está nominado. Las votaciones estarán abiertas hasta el 19 de julio. Los World Travel Awards fueron creados en 1993 para reconocer la excelencia en la industria turística. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional.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 En las noticias del mundo les contamos que se cumplió la primera visita oficial de un jefe de gobierno de india a israel mientras que en guatemala el ex gobernador mexicano acepta su extradición a su país esto y más en el siguiente resumen internacional el primer ministro indio Narendra modi inició el martes una visita oficial a israel convirtiéndose en el primer jefe de gobierno indio en visitar el país de medio oriente Modi fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, por su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu. Los mandatarios se comprometieron a trabajar de manera conjunta en asuntos como seguridad, agricultura y energía. India es el mayor importador del mundo en equipo de defensa, e Israel se ha convertido en uno de sus mayores proveedores. Medios israelíes han reportado que ambas naciones firman cada año contratos por más de mil millones de dólares en defensa. Modi no tiene planeado visitar líderes palestinos durante su visita de tres días, a pesar del apoyo tradicional que India ha dado a la creación de un Estado palestino. El exgobernador del Estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala, aceptó el martes la extradición solicitada por su país por delitos federales con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Durante la audiencia en el Tribunal quinto de la capital guatemalteca, la Fiscalía presentó 19 pruebas dadas por México de que Duarte participó en un complejo esquema de transacciones ilícitas con la creación de empresas de fachada y operaciones simuladas. No obstante, el exgobernador aseguró que no aparece como propietario de los inmuebles que le achacan las autoridades mexicanas. Consideramos que esto es parte como de una, una, una situación o una venganza política del de, de Estado de Veracruz. Eso es lo que hemos platicado. Creemos que no, no son fundamentadas las peticiones que se están haciendo. De acuerdo con el abogado de Duarte, la extradición podría tardar 15 días. El exgobernador, que renunció a su cargo en octubre del año pasado, un mes y medio antes de terminar su mandato, fue detenido el 16 de abril en Guatemala y tiene dos solicitudes de extradición por delitos de corrupción en Veracruz y otra por delincuencia organizada y lavado de dinero de orden federal. El gobierno de Qatar denunció el martes las demandas de los países árabes en la crisis diplomática de la región. La lista es irrealista, no es accionable, no es sobre terrorismo. Estamos hablando simplemente de acabar con la libertad de expresión. Hace un mes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto cortaron sus relaciones diplomáticas y sus vías de transporte con Qatar y amenazan con nuevas sanciones si el país no cumple con sus exigencias en 48 horas. Otro ultimátum de 10 días expiró el domingo. Las demandas incluyen dejar de apoyar a los hermanos musulmanes, cerrar la televisora al Jazeera, rebajar sus relaciones diplomáticas con Irán y cerrar la base militar turca en su territorio. El Estado de Qatar ha adoptado una actitud muy constructiva desde el comienzo de esta crisis. Estamos tratando de actuar de manera madura y responsable en lugar de hacer actos irresponsables, como el acto de los agresores que lanzaron una agresión contra mi país. Los ministros de Exteriores de los cuatro países se reunirán en Egipto el miércoles para hablar de la crisis diplomática, la peor de la región en años. Cataluña declarará su independencia de España si gana el 100 el referéndum de autodeterminación que el gobierno regional quiere celebrar el 1 de octubre. Así lo anunció el martes una diputada catalana hablando en nombre de la coalición de poder al presentar la ley que servirá para organizar la consulta. Y si la mayoría de los votos son favorables a crear la República Catalana, inmediatamente tendrá que declararse la independencia de Cataluña. La proposición de ley todavía no se ha introducido en el Parlamento para ser debatida, pero debería ser aprobada a finales del mes de agosto. El jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, considera que las decisiones sobre la unidad de su país deben tomarlas el conjunto de los españoles. Y repite incesantemente que la consulta en Cataluña no tendrá lugar. La sociedad catalana se muestra dividida en torno a la secesión. Un 48,5% de los catalanes están en contra y un 44,3% a favor, según el último sondeo gubernamental. Pero una amplia mayoría de los catalanes, más del 70%, quiere resolver la cuestión mediante un referéndum. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.